Que le daban fundita Muchas y que le mataban Jean a los hijos. Y Amado. Es verdad. Y sí. amable televidente. Yo no voy a discutir eh, eh, peseta. Hay una realidad en la vida de yeah. la vida republicana en que no hemos sabido comportarnos a la altura de la oportunidad que nos dieron esa sangre de ser un país libre, social. ...democrático y de derecho... ...como lo consigna la constitución de la república... ...y cada hombre... ...en la historia... ...es él y sus circunstancias... ...y te has encontrado... ...en la... ...hegemonía... ...literaria... ...una serie de aspectos... ...que tú tienes que resaltar... ...que si lo aborda simplemente... ...lo oscuro del hombre... Siendo yo, como tú, un pecador, te vas a encontrar con virtudes que superan por mucho. Y me refiero, no a en específico, a todos los hombres de la historia que han tenido que ser evaluados en el tiempo con sus fracasos y sus virtudes. Si no lo hacemos así, Sacar un contexto y decirle a la población, ese asesino, estás desdiciendo incluso a la preparación que te está abocando para tener conciencia de que hoy tú no puedes utilizar el simple derecho de opinar y decir que una persona es asesina por decirla, porque tú mismo estás en un proceso de formación en la política criminal y que estás hurgando en esas en esos libros que te indican a ti que no podemos juzgar a priori sin, sin analizar. Bueno, esa parte no la estamos, no le estamos eh, discutiendo. Sí, entonces, en este momento lo que quiero decirte es que debe ser. Lo suficientemente objetivo para analizar la vida de, de los hombres que tú mencionas. Y no voy a entrar en más detalles. Me van a bloquear también entonces, el derecho a expresarme en este programa. Giovanni, me cerraste el eh, micrófono. En la parte no dar de mi turno y de mi momento, es que quiero decirle que hoy es el Día Internacional de la Labor Social y agradecerle nueva vez a mi amigo Fabio Roja que me envía esas efemérides que importantísima. Ah, el, el, trabajó, el trabajador social y trabajó con Balaguer de cerca. Sí, mi, mi amigo Fabio Rojas lo estimo muchísimo. Y lo sabe lo una cosa, Yallan, aquel, Y yo sé que él no estaba de acuerdo con esa chica. Sabe, sabe una cosa, Yayan. Yo recuerdo cualquier mañana de una semana cualquiera, en una vacaciones cualquiera de mi vida de niño, y yo ver a Balaguer ahí y yo aquí, y él diciendo, me come. Desayunando en la casa de Balaguer y mi madre ahí, mi papá y Doña Emma. Es decir que yo lo he vivido y ciertamente como dice Burgos. Tú debes dejar de reservar de esa vaina. No, pero fíjate una cosa, tuve esa experiencia en la vida ahí Balaguer en la mesa y yo aquí comiendo me recuerdo que era mangú con queso que a mí me gustaba. Oye, ¿y qué lo que va y chocolate? En la casa de Balaguer. No lo la, va a defender. En la calle Máximo Gómez. En la Máximo Gómez. No. Sí, que para nosotros era normal. Si te sirve esto de datos de que he vivido esas experiencias. Y le agradezco a Dios y a mi madre y a mi familia. Que hemos tenido siempre una, una posición firme. No, pero me dolió. Y cuando aquí se había, aquí, cuando aquí se tenía miedo de ser balaguerista, mi mamá lo era. Y, tú te, y, y, y recuerdo que viviendo en la calle Castillo, siendo un niñito, donde estaba la cruzada del amor, donde se llevaba alimento a toda la comunidad. Recuerdo también en esos años, las veces que nos tocaban la puerta a las 2 a las 3 de la mañana y mi mamá salir a buscar y a decirle a un rey de, de león, creo que era que se llamaba, búscame el muchacho que lo buscó. Y hoy hay muchos de ellos que tienen esa historias de, de que Lourdes Sánchez y sus madres que trabajaron con ella tienen recuerdos distintos a lo que tú estás planteando. Pero miren, eso como Día Internacional del Servicio Social era un servicio social que existía. La Cruzada del Amor era un servicio social. Pero hablemos lo de aquí en adelante, de la importancia del servidor social que identifica en las comunidades necesidades, en la familia, y que lamentablemente hemos visto reducido y que ayer este joven que teníamos aquí el director, ¿cómo es Nefi eh, Molina? Nefi Molina decía que ha mermado un poco. La labor social de los clubes de servicios, como el Club de Leones, Rotará, Rotarios, Leos, el mismo Club Activo 2030, se ha visto mermado producto de, quizás, de la limitante que nos trae la pandemia y simplemente se ha reducido el servicio social. Pero hoy que es la tercera semana de, del mes de marzo, se celebra el día, desde el 2008, cuando las Naciones Unidas lo, así lo, lo, lo, lo admite, se celebra el Día Internacional del Servidor Público. Quiero tocarle breve que ciertamente el caso Faña, nos deja mucho que pensar, a los abogados sobre todo, cuando entendemos que en un proceso la libertad y las garantías están por encima de todo. Y que en términos reales, el tocar el tema del desestimiento y que la juez se apoyara en una duda, que yo diría que es una duda irracional, porque si hay dudas razonables, favorece al reo, indubio pro reo. Y que el artículo 25 establece condiciones, pero no condiciona que el juez tenga que saber qué motivó a la víctima a desistir de seguir persiguiendo algo. Hasta ahí llega el juez a desentrañar y que la víctima que ha desistido y que ya no es parte del proceso y que simplemente como acción pública el Ministerio Público lo continúa por acción pública sin la presencia de la víctima en el proceso. Yo quiero que a mí me lo expliquen y que lo más experto que nosotros nos lo expliquen. Porque... Eso no puede estar pasando a cualquiera de nosotros. Y se nos niega una libertad que se supone, tengo arraigo, tiene arraigo suficiente, reconocimiento político y demás, para garantizar que este señor, en cuanto al proceso que sigue la justicia, no se va a sustraer. Y no lo ha hecho, incluso la esposa se sintió indignada. Y se supone que lo que menos puede tener un hombre al lado de, de, de respaldo cuando hay un hecho de naturaleza de acoso sexual y de relación extramatrimonial, es a una esposa, y no me da a mí la luz, ni nadie me puede decir que sea una persona... Eh... ¿Qué lo hace diferente a él de eh, Rosa, el de Fomper? ¿De quién? De Rosa, Fernando Rosa, el de Fomper. En la parte que tiene que ver con las pruebas que fueron lo que se eh, estableció con Rosa, que la libertad podría eh, dañar o, o sustraerse del caso, son cosas distintas a este caso donde hay un desistimiento. Ah, okay. Okay. El tema es que en el fondo la juez se apega a un desistimiento donde la víctima no explica por qué desiste. Pero ya es un, Esa caso es, una duda. es un caso público. Sí, pero eso lo sigue el Ministerio Público, pero sin la víctima. Entonces, Correcto. cuando eso sucede, por pues la juez debió de utilizar otro argumento y no justificar y basar su prisión en que el desistimiento presentado propiamente por el Ministerio Público, que es el que persigue, no tenga el contenido que la llevó a desistir pero ven acá, eso es propio de la víctima y si ella entendió y si es un pleitecito de algo que ella quiso y él no le dio y le están haciendo un daño o es un caso político como son muchas las cosas, y uno no puede eh, eh, eh, eh, estimar lo que no está establecido ahí si hay un desentimiento las razones son de ella ahora, si hay un desentimiento, la duda Favorece al reo, según Pero la ley. Lo, lo ideal en este caso, Francis, excusame que te interrumpa, y en otros casos de la República Dominicana, es Le que el reo, ¿verdad? el imputado, vaya en libertad, acuda en libertad. Correctamente. No que de que te acusen, que te señalen con el dedo de algo, te tranquen y después se investigue. No Pero eso tiene todos. que ser Garantía para todo el dominicano y No, pasar a no todos. para unos y para otros Fíjate tú claro. que cuando el caso Pulpo Que había gente ahí que no calificaban para prisión preventiva Nadie dijo nada y la gente lo celebró Fíjate tú, fíjate tú No, y otro lo la, mandó a la casa La, la, la patana cargada de cemento, de cemento Le cayó encima ahora a Faña Y esa sí pesa Entonces fíjate una cosa Todo esto debe llamarnos poderosamente la atención Y a la clase jurídica nacional Y sobre todo a procurar que aquí los principios fundamentales que somos todos poseedores se nos apliquen a todos en igualdad porque somos un Estado social, democrático y de derecho. Pues entonces, estoy plenamente convencido de que aún falta mucho por superar en la vida eh, dominicana y sobre todo en la, en la sociedad y que estemos hablando de de que una duda o que no claro está el que a una víctima haya desistido y por eso se tranque a una persona dos meses. Muy bien. Vamos, mis amigos, a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos.